inquisidor eh, que, que, que, que, que, con que acaba procesos, con los procesos con las brujas, de las brujas eh, que incluso ahora pues, Elvira Roca la ha dedicado a una novela y tal, pero cuando sale esa novela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 estaba títulos de teniente, de capitán, de alférez, un kiosco. O sea, nada que ver con esos aspectos que en otro mundo, pues bueno, vamos, hubieran tenido esa historia. Es que siento caer en el topicazo, de... pero es verdad, si es que si otros países hubieran tenido nuestra historia, vamos, estaríamos de series, de películas, de novelas hasta, hasta arriba. Tengo curiosidad, Javier.